Por 2011, cuando era un pocho, lo siento, tenía que decirlo. Cuando era un niño pequeño, un Wambra, pusieron una película llamada Pollito en mi colegio, bueno, en mi escuela. Bueno, la película en realidad se llama La Navidad de Pollito, o también tiene su nombre, es como Chuchipac Navidad. Sí, así se llama. Una película ecuatoriana que solo costó hacer mil dólares. Parece una película de cine independiente. La película inicia con los títulos y música sin copyright. Sí, la, la película inicia con este Wambra, cuyo nombre creo que es Joaquín. Pero a lo largo de la película la gente se referiría a él como Pollito. ¿Cómo te llamas? Soy Julián, pero me dice Pollito que como todo niño de los noventas <tose> trabaja lustreando zapatos y tiene a su taita alcohólico. <tose> Ah sí. La película está por casi, la película está casi por completo en quichua. y are, <tose> Papá, por favor, tienes que levantarte. Papá, hay que ir a casa. me cañi! más alto, cañi, cañi. está. Zeta! ¡Cay, de Game! de subir, ¡Vaya, esto es conmovedor! papá. Papá. Papá. Papá. ¡Oh, no! Papá. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! ah oh, está bien, cerebro. Nadie resiste un artificio tremendamente manipulador con música apasionada, a excepción de su negro. Pollitos es amigo de un niño al que le presta la pelota, pero la pelota se pierde en un, en un pero la pelota se pierde en el río. Aquí no le ha pasado. Tranquilo niño, yo también perdí la pelota. Y mírame, soy el éxito. La única familia que tiene Pollito es su abuela, ya que la mamá de Pollito está muerta. Así que Pollito, por vergüenza, creo, ya no puede volver a la ciudad. Así que en medio... Del camino se hay una pelota, y el dueño de la pelota le dice... Más la gente del grupo de SNK, voy a pasarle la voz, ¿ya? Claro, pásale la voz. Oye, siempre he querido preguntarle esto a un peruano, ¿es? Ahí en Perú dicen la frase, deme haciendo. ¿Haciendo? Sí, deme ah. haciendo, deme, deme, deme apagando la olla. Oiga, mijo, deme, ah, ahora deme haciendo la la en, la, en la parte oeste, más o menos. Parte este, digo. Del país. Pero sí, no, normal, no. no. Ecuador y Perú prácticamente son lo mismo. Bien, así que hay un... Así que ayudando Pollito se lastima y el joven lo lleva a su casa y le bota hablando al papá de Pollito, diciendo que es su culpa que Pollito se lastimara y que debe ser un buen padre. Sea verdad o no. El padre decide ser un mejor padre y trabajar. Ay, no, ya, ya. Trabajo muy duro, como un esclavo. Y de... Ay, ya se me olvidó todo. Bueno, páguenme dinero. La película <coughs> podría haber acabado aquí, pero entonces sería muy corta. Como en el campo no hay trabajo y o no y o no pagan bien. No, el papá decide irse a España para buscar un empleo Eso a pollito no le gustó Y siguió, y lo siguió, pero se perdió Y como sí, Duy, global, no sabe cómo, perdí, pero terminó en cuenca no sabía dónde estaba Y luego seguí una bolsa Y luego de verdad no sabía dónde estaba Y luego lo vio usted Y creí que tal vez podría ayudarme Como a la chica de la película Si pudiera tomar vida y ayudarme se lo agradecería ¿Dónde fue encontrado por una será? pareja que le dice... ¿No sabes? No, pero bueno, yo te explico. Pero es cuando la familia se reúne y reparte muchos regalos, juguetes, tarjetas. ¿Tú tienes juguetes? lo único que importa, ¿cierto? ¡Eso es lo único que siempre ha importado! ¡Regalos! La avaricia jamás termina no quiero provocar problemas, pero esto de la Navidad es estúpido, estúpido, estúpido. Eh... Sí, porque como Pollito no tiene mamá, nunca le dijeron que no entre a autos de extraños. Cuando llega a su casa es asaltado. Primero. Marcon, Y la película acaba La película como la mayoría de pelis ecuatorianas tiene una historia sencilla y fácil de seguir Aunque es aburrida por el ritmo lento Y más me ha hecho llorar por el mensaje y la constante sensación de impotencia la cámara no se mueve mucho permitiendo ver los paisajes de manera relativamente bien, aunque no deja de verse como una grabación casera. Aunque, adem, que además, por, como la mayoría de películas ecuatorianas, le falta música de fondo. La idea de que esté en Quichua y los, y los defectos anteriores me gustan, pero porque no parece que estoy viendo algo ficticio, sino que me la... sino la idea de que estén quicho y los defectos anteriores me gustan. ¿Por qué, no parece estar que esté, ¿Por qué no parece que esté viendo algo ficticio, sino que me da la impresión de ser el espectador de una familia disfuncional real? Bien, esa es mi conclusión. Chucho mis guambras.